Hola a todos, mi nombre es Jorge Juan Semperes. soy Brand Manager de Maki para Italia, Portugal y España y hoy os voy a presentar las columnas ZAM BST. Las columnas ZAM BST son los nuevos altavoces activos de Maki con más de 1300 vatios de potencia y conectividad Bluetooth que nos permiten tener un control total de nuestro sonido a través de la aplicación ZAM Connect. Sus dos versiones de 12 y 15 pulgadas nos ofrecen una solución profesional para montajes temporales o permanentes, ya sea sobre un trípode o en estructuras colgantes. Los ZAM BST disponen de dos entradas independientes y también nos permiten enviar nuestra música a través de una tercera entrada vía Bluetooth. Para poder disfrutar del control inalámbrico de los altavoces, tan solo necesitamos descargarnos ZamConnect. Connect. Una aplicación gratuita, disponible para teléfonos o tabletas, ya sean Android o iOS. Conectarnos a nuestros altavoces es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que tenemos activado en ajustes nuestra conexión Bluetooth de nuestra tablet. Una vez tenemos ya conectado nuestra conexión Bluetooth en nuestra tablet, lo que vamos a hacer es ir a nuestro ZAM BST, y en el menú, donde pone el símbolo de Bluetooth, pulsar el selector y nos descubrirá un nuevo menú donde lo que vamos a hacer es parear nuestra ZAM12BST a nuestro dispositivo tableta. Pulsamos en el botón Pair y él intentará descubrir qué dispositivos tenemos para poder reproducir música automáticamente nuestra tableta ya me sale ZAM12 BST y simplemente le vamos a clicar para conectarlo. Ya tenemos conectado nuestro dispositivo tablet a nuestro speaker ZAM12 BST. Una de las propiedades más importantes de las ZAM BST es que podemos linkar de manera inalámbrica un speaker con otro speaker. Para ello, en el mismo menú de Bluetooth apretaremos el selector y nos iremos a linkar con el otro speaker. Le damos a Connect y automáticamente él empezará a buscar el otro speaker. Si nos vamos al otro speaker y repetimos la operación con el menú Bluetooth apretando al selector y decirle que se conecte, automáticamente veis que ya está conectado como posición derecha en aplicación Bluetooth estéreo nuestro altavoz en verde. Ya habéis visto lo fácil que es conectar mi dispositivo con los speakers BST. Ahora simplemente bájate Thumb Connect y con un solo clic tendrás el control total de tu mezcla. Me despido y os deseo mucha suerte en vuestros directos.